No te preocupes, yo sé, entiendo. Es muy normal, siempre cuando tienes que hacer algo. Ya, pues ya sé, pero ya, ya estamos en, en línea. Este, vamos a empezar a que se empiecen a conectar, porque eh, tuvimos un poquito de problemas técnicos, pero ya estamos acá. Entonces, bueno, Mica, eh, déjame, ya te están viendo por acá en lo que se van conectando, este que ya se empiezan a conectar. Lo primerísimo, Mica, que me gustaría como, eh, eh, pues, bueno, agradecerte, eh, pues, el, el, tu tiempo, porque la verdad es súper valioso, no hay más cosa en esta vida que, eh, más no hay nada más valioso que el tiempo en esta vida. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo el, el estar aquí. y este, y podernos hablar, pues, de, de, esta, de cómo crear contenido de marca, o sea, hacer una marca, eh, una construcción de marca efectiva para comenzarnos a dar en el emprendimiento. Porque muchas veces, como emprendedores, pues, nos lanzamos a, a emprender y, y pensamos que hay muchas cosas que se van dando en el camino eh, de manera sencilla, pero... O sea, sin, como, bueno, lo, lo hacemos y entonces pongo mi tiendita y ya llegarán los clientes. Y en realidad, pues, hay muchas estrategia atrás que se debe de considerar, que tenemos que tener en cuenta. Y por eso, bueno, pues, Mika es una experta. Mika es de Bolivia. Entonces, hola a todos allá por Bolivia. Y, eh, y ahora sí, Mika, empieza a contar un poquito de ti, de tu expertise, eh, cuánto tiempo llevas en esto del marketing digital y growth hacking. Cuéntanos un poquito de ti, Mika. Hola Grace primero, antes <risa> no que nada. Hola y muchas gracias a ti por, la, por el espacio también y por tu tiempo, porque al final tú también me, está, me estás dando tu tiempo y te agradezco y creo que es muy valioso, eh, más ahora, ¿no? Más ahora que es eh, lo que de repente se nos ha eh, limitado un poquito por la situación. Bueno, eh, mira, yo soy administradora de empresas de, de base. Y me, me, tengo una maestría en marketing y de ahí me he especializado recién en la parte digital, porque lógicamente esto ha ido cambiando y como que empezó a adentrarme ¿no? en todo lo que es el mundo digital. Aproximadamente, a ver, desde el 2012 más o menos, ahí entre más o menos aprendiendo más que nada, bastante, bastante tiempo de aprendizaje porque, bueno, Lógicamente se necesita eso y aquí en Bolivia de repente estamos un poco retrasados, tenemos como unos 10 años de retraso en comparación con otros países, ¿no? Pero bueno, ahí eso es uno de mis objetivos siempre tratar de, de poder enseñar y poder eh, movilizar un poco el tema digital en Bolivia para que esto crezca. Ese es como uno de mis objetivos, ¿no? tratar de ayudar a la gente y a todo el mundo para que crezca. Y de hecho la pandemia nos ha acelerado a todos, <ríe> incluido los países digitales. Creo que ha acelerado esta digitalización y que es muy importante. Y eso pasa mucho en, en el tema de los emprendedores. Como que se han despertado ¿no? un poquito más viendo, viendo esa, esa necesidad y, y esa importancia de estar en el mundo digital. Es, Creo que a partir de ahí es donde, donde comienza todo el tema de, del mundo digital para emprendedores por el tema también de costos. Sabemos que los costos a nivel digital siempre son un poco más económicos que en un medio tradicional. Eso, eso lo tenemos creo que súper claro, ¿no? Pero eso no significa que hagamos las cosas bien, no necesariamente. No necesariamente. De, de, bueno, de hecho, justamente ahora que mencionas el tema del costo, me parece importantísimo que todos los que nos estén viendo y que nos vayan a ver es que sepan que el monto de, o sea, o el costo de este, tener un, eh, ¿cómo se llama? Un emprendimiento digital se puede minimizar muchísimo, ¿no? Porque podemos hacer un montón de pruebas sin tener que gastar grandes recursos. Que, ojo, para crecer, es, esto es como raro. Podemos lanzarnos casi casi que sin dinero a probar, digitalmente y puede ser muy económico. Pero ya crecer una startup digitalmente es la que más capital va a requerir, ¿no? Entonces, esa es como, es una lógica medio rara, ¿no? Porque, ¿no? Dices, bueno, en el tradicional puede ser al revés. Para iniciar, ¿no? A lo mejor necesitamos un monto mayor, pero para crecerla no necesitas tanto dinero como lo necesitarías en una digital. Entonces está como a la inversa, básicamente, la metodología del emprendimiento el tradicional, pues es un restaurante, algo físico, ¿no? Que requieras comprar una y otra vez. Y en el digital, pues es, lo pruebo y lo automatizo y lo hago crecer exponencial, pero definitivamente vas a necesitar muchísimo dinero para que eso sea exitoso, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, y, y, y ya conociendo un poquito más de tu experiencia y tu misión. Empezamos con la primera pregunta, ¿no? Y que muchas de las personas están preguntando, que los que nos están escuchando justamente pues quieren saber y es justamente ¿cuál es esa estrategia infalible, ¿no? para construir tu marca y posicionarte asertivamente en el mercado? Yo sé que tú escribes un montón en tu blog y que tienes <ríe> artículos, entonces cuéntanos esta estrategia que tú has visto que puede servir a todos los emprendedores a posicionarse de manera correcta. Ya, voy a empezar con, con decirte que la, la estrategia principal para mí es no olvidarnos de que existe un marketing que es exactamente igual para trabajar en medios tradicionales o trabajar en medios digitales. Eso no tenemos que olvidarnos, ¿no? Que existe esa herramienta llamada marketing. La diferencia es que estamos metiendo a los medios digitales. Y para eso, ¿de qué estoy hablando al decir al decir marketing? ¿no? De, de conocer, por ejemplo, qué fortalezas tenemos, qué oportunidades tenemos, qué amenazas tenemos, qué debilidades tenemos. Y vamos a adentrarnos netamente al mundo digital, el mismo Foda lo que acabo de mencionar pero en el mundo digital porque todos tenemos fortalezas tenemos debilidades tenemos amenazas tenemos oportunidades y aquí está la gran oportunidad que nos está proporcionando esta pandemia que lamentablemente es algo tan negativo porque es negativo para, para todos a nivel tal vez emocional y todo el tema pero también si sabemos ver que hay ciertas oportunidades para poder desarrollar otras cosas, ¿no es cierto? Que tal vez si no hubiera habido esta, esta situación, no lo hubiéramos desarrollado. De hecho, creo que a ti también te ha debió pasar, pues, toda, toda la época de la pandemia, cuando había cuarentena, como que se nos, habían, se nos han abierto más oportunidades para poder generar mayor conexión con otros países. Y eso es grandioso. Y la cosa es ap aprender a aprovechar todas esas oportunidades. Y eso es lo que necesitan los emprendedores. Por eso tenemos que tener claro, ¿no? Esto, esto del foda. Entender, además, eh, los objetivos y metas que tenemos de estar en el, en el mundo digital. No necesariamente, no no solamente de que tengamos presencia por tener, sino qué queremos. ¿Por qué estamos ahí? O sea, queremos que vender, queremos posicionar nuestra marca, queremos mejorar la imagen de la marca, queremos que nos conozcan. Obviamente va a depender mucho de, de también el, pro, el el tiempo que lleva ese negocio, ¿no? Si es un, si es un negocio nuevo, lógicamente, primero quieren que se, les conozca, que se los conozca. Entonces, como que esas cosas hay que tenerlas bien claras. Determinar, por ejemplo, nuestro público objetivo es, es clave. ¿A quién, a quién le queremos vender? ¿A dónde queremos llegar? Porque de acorde a eso también vamos a saber dónde vamos a, vamos a tener presencia, ¿no es cierto? No es estar en todas las redes por estar y ya. O sea, hay que saber quién es, qué tipo de público se encuentra en Facebook, qué tipo de público está en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. O sea, existen muchos muchos motivos por los cuales hay que saber dónde vamos a entrar para para lograr nuestros objetivos, porque si nos vamos a, a la plataforma errada, posiblemente no vamos a alcanzar objetivos. Entonces, por eso tenemos que tener muy claro todo esto. ¿Perdón? No te escucho. ¿Ahí me escuchas? Ahora sí. OK. ¿Me decías algo? No. Ah, es que parecía tu voz de, de querer decirme algo y salía entrecortado. Ya. <risa> yeah. Ah, no, no. Entonces, como que eso es para mí, ese es el punto principal de inicio, entender lo que es el marketing antes de entrar al mundo digital, porque si no no entendemos eh, cómo vamos a aplicar en, el, en los medios digitales, ¿no es cierto? O sea, ¿qué marketing vamos a aplicar si no sabemos lo que es el marketing? Si no entendemos qué es marketing. No se trata de conocer nomás cómo utilizar un perfil de Facebook, porque la situación es muy diferente, es muy distinta. No, no, no vamos a ir a mostrarnos a nosotros, sino una marca, un producto, un servicio. Entonces, hay que entender muchas cosas para eso. Y para poder entrar de una forma profesional, ya he mencionado lo que hay que hacer. Además, tenemos que tener un Brand Kit. ¿Qué es, qué es un Brand Kit? Es tener eh, nuestro logo, tener un eslogan, tener bien definidos los colores de nuestra marca, tener, eh, saber con qué voz va a hablar nuestra marca en las redes sociales, incluso en el sitio web. Todo eso tenemos que tener bien definido. Porque si no, va a ser un carnaval de información. Eh, un carnaval de contenido, un carnaval de colores y muy difícilmente nos van a, nos van a detectar como marca, ¿no es cierto? Es como que la Coca-Cola, por ejemplo, empieza a utilizar los colores de Sprite, de la Fanta y empieza a mezclar todo. Es difícil que la gente relacione a la Coca-Cola porque lógicamente ya tiene sus colores establecidos y, y eso es bien importante en las plataformas de, de redes sociales, en el sitio web, porque es la forma en la que nos van a identificar como marca. Y este es un error que he visto que cometen mucho los emprendedores no porque como que se desesperan por vender pero no construyen esa marca no no se, no se van posicionando no muestran una imagen de marca y no muestran profesionalismo entonces lógicamente muchas personas no van a confiar en estas empresas y no van a querer comprar o contratar sus servicios eh, por eso por eso es tan importante esa construcción de marca es la única forma se tarda el no es de, de un rato al otro, Obviamente que, que generar esa confianza, pero para eso hay que trabajar. Todo toma tiempo y que no necesariamente va a ser dinero, pero sí toma tiempo. Entonces es muy, muy necesario hacer todo esto para poder lograr esa, esa, esa imagen de marca importantísimo. Entonces, vamos viendo. Lo primero que me decías es escoger perfectamente bien el canal no en el que están tus clientes para poderles hablar, ¿correcto? Y, y también yo pensaría que es el timing, ¿no? Porque muchas veces, imagínate que vendemos, por, es, por decir una cosa, hamburguesas, pero nos ponemos afuera de, de un restaurante que van saliendo recién comidos. O sea, en lugar de ponernos antes del restaurante, nos ponemos después de la calle. Entonces, la gente sale recién comida. Y a lo mejor son las mejores hamburguesas del mundo, ¿no? Pero ya cuando salen es como, ay, no, ya estoy lleno, gracias. Entonces, ahí lo que falló básicamente de estrategia del canal es, tal vez si te hubieras puesto antes que hubieran llegado hambrientos, hubieran probado tus hamburguesas y no se hubieran metido en el restaurante. A eso me podría referir un poquito si queremos hacerlo más tangible el, el canal, ¿no? Claro, y, sí, totalmente. Y también, y también, pues, eso, el, el timing es crucial porque esos, eh, poniendo otra vez el ejemplo de la hamburguesa, esos podrían haber sido tus clientes, si a lo mejor te hubieras puesto a las dos y no a las tres. Puede ser, ¿no? Entonces, eso ahí creo que no sé si, si, si engloba bien como esta, esta ¿cómo se llama? Metáfora, lo que, lo que estamos hablando ahorita del canal, la importancia del canal. Sí, claro, claro que sí. Influyen muchísimas cosas realmente para, para tener ese éxito en, en cualquiera de los canales. Influyen muchas cosas, porque de repente en Twitter eh, nos sirve postear, no sé, el, el, el mejor tiempo, 12, de la, 12 del mediodía. Pero en Facebook no nos sirve esto, o sea, hay muchas razones para que funcionen de esta manera, ¿no es cierto? No no es, no es que en todas las redes vamos a hacer lo mismo, en todas las redes vamos a postear lo mismo a la misma hora, que es muy común también hacer eso, entrelazar las, las plataformas y que se publique todo lo mismo en todas las redes y con el, la misma, ¿qué se llama?, el mismo formato. Que también eso va a ser tal vez eh, mal visto porque de repente nos va a salir una imagen cortada. Y todas esas cosas influyen a la imagen de marca, influyen al posicionamiento. Porque al fin y al cabo estamos mostrando una marca, una empresa, la cual tiene que mostrarse de forma profesional. Si se, se supone que trabajamos de forma muy profesional, tenemos una buena atención al cliente, tenemos un buen servicio o un buen producto... Pero si en las plataformas de internet estamos mostrando todo lo contrario, esa es la imagen que vamos a mostrar. Entonces no nos podemos equivocar, todo tiene que ir en conjunto. Y, y sabes que yo te digo, esto pasa muchísimo en temas de, de atención al cliente. He visto mucho en empresas grandes, no solo en emprendimientos, es un desastre. Porque de repente tú vas a oficinas o por teléfono y tienes una atención perfecta. Pero entras a las redes y puro bots por todos lados te empiezan a, a, a supuestamente responder cosas que, que nada que ver con lo que preguntas. Y bueno, entonces, esto, esto, esto es una experiencia que creo que los emprendedores debemos aprender. Porque a veces los emprendedores se quieren desligar de la atención personalizada y terminan arruinando y terminan dañando esa imagen de marca, ¿no? Por la, por la atención. Todo eso construye marca. No es que, que esas cosas eh, están fuera de la construcción de marca. O sea, no es solo el loguito y los colores. Todo lo que hacemos hace de que eh, nuestra marca se posicione en las plataformas. Es muy importante. Totalmente. Totalmente porque tienes razón. Pues, eh, finalmente, nuestros videos, nuestras comunicaciones, pues, eres tú, ¿no? Y, y empieza a ser tu carta de presentación. Y antes a lo mejor era el CV, ahorita alguien te quiere conocer, se mete a Instagram, se mete a Facebook, te empiezas a toquear y puede, y de eso te hacen una imagen. Entonces, inclusive, aunque no vendas un producto y sea tu servicio lo que vendes, ¿no? Tienes que mostrarlo de una forma profesional porque si no, va a decir, pues, no, no me da confianza, ¿no? A lo mejor Exacto. no sería lo mismo. Sí, y, y es difícil ahorita en pandemia, yo pienso, porque, Estamos en casa y a todos nos pasan ¿no? los hijos por atrás, el marido en calzones. El, ¿no? o sea, es, es dificilísimo porque estamos cohabitando en un lugar y dices, me quiero ver profesional. Pero yo yo pienso que en pandemia también nos hemos tenido que adaptar y hacer... Nos tratamos de ver más profesionales, pero finalmente pues estamos entendiendo que también pues, sí somos profesionales, pero a lo mejor estamos en un lugar de trabajo. Eh, ...que es casa, entonces tenemos que ser todavía mucho más cuidadosos... ...para que cuidemos esos detalles porque aunque lo entendemos, pues te resta, ¿no? O sea, si pasan ese tipo de cosas, finalmente sí restan. Sí, sí. Es, es bien importante. Todo, como, como te digo, bueno, todo influye, ¿no? Todo influye en, en imagen de marca y no solo como personas, como, como empresas, como... ...en todo, o sea, absolutamente en todo. De repente ponemos una foto súper linda de nuestro producto y cuando vayamos a entregar, nuestra presentación es horrible. ¿De qué sirve? Es lo mismo que, que hablaban hablan últimamente de los filtros ¿no, eh? de Instagram y pasa mucho, o sea, de repente ahí te estás haciendo toda, todo lo que no tienes, digamos, ¿no? Entonces, es lo mismo con el producto, o sea, no podemos ponerle un filtro al producto si no es así nuestro producto, o sea, es como mentir a la gente. Vender lo claro. que no es, ¿no? Entonces, hay que ser muy claros y hay que ser sinceros. Creo que la sinceridad en el mundo digital es bien importante y la gente se da cuenta. Así de sencillo. Claro. La mayoría de la gente se da cuenta si le estás mintiendo, si no le estás mintiendo, si le vas a estafar, si no le vas a estafar. Entonces, hay que ser cuidadosos con todo eso. Y realmente hay mucha gente que sí pasa, que, que hace, tienen mal, mal, malas acciones en Internet, es lógico. Pero si tú eres una marca y una empresa bien seria y realmente demuestras eso, la gente te va a recomendar. La gente claro. te va a recomendar. Claro. Ahora, hay, hay otra cosa importante, Mica, que me gustaría mencionar, que es no nada más como la importancia de ser claro, pero yo estoy viendo en muchos grupos, postean, por ejemplo, ven algo padre, una foto, la postean, y dicen, entrego esto, pero no, ni siquiera es su producto. Hablando de un pastel, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ve bonito, se lo roban, lo ponen y se vendo esto. Y como tú dices, cuando llega el pastel, está todo chueco y feo. Y dice, oye, yo me enseñaste esa foto y mira lo que me estás entregando, pues, está Exacto. terrible. entonces y yo, hablando en números, es mejor que hubieras puesto tu foto del pastel medio chueco porque las personas, Van a saber que tu pastel es así, ¿no? Y, y saben lo que están pagando. Entonces, cuando se los entregas, no van a tener sorpresas. Versus, lo pones increíble y lo entregas porque digitalmente hablando, y ahí no sé si tú me puedes ayudar con el número, pero yo tengo entendido en, en el boca a boca, si algo les gusta a cuatro personas, te van a recomendar. Pero si no les gustas o, o, o se sienten engañados a 17, y eso digitalmente, exponencialmente, es como brutal. ¿no? Pero claro, claro, claro. Eh, de hecho, una mala experiencia y también una mala gestión de experiencia en el mundo digital se puede volver una mala reputación de la marca y uh, puede tener consecuencias complicadas y graves, ¿no? Por una mala, una pequeña mala experiencia de alguien. Es complicadísimo. Bueno, la verdad, por ejemplo, Facebook y en Google puedes eh, calificar. Puedes calificar negocios. Y esto es bien importante también para ese posicionamiento. No nos olvidemos que absolutamente todo ayuda al posicionamiento, no solo dentro de una plataforma de Facebook, por ejemplo. También ayuda al posicionamiento en Google. Porque si tú claro. tienes bien posicionada tu marca en Facebook y no tienes un sitio web y te buscan en Google, va a aparecer tu página de Facebook. Todo, todo suma. Todo suma para ese posicionamiento que tal vez muchos buscamos y queremos que nos encuentren fácil. Todo suma. Ahora, si me permites, eh, Grace, para acabar esa parte del posicionamiento, yo tengo aquí unos puntitos uh -huh, como claro. para, para puntualizar y para que la, la gente se pueda marcar bien este tema. Aparte de lo que ya he mencionado que es más, digamos, el marketing en general y que necesitamos tener eso para posicionarnos, eh, creo yo algunas cosas que es importante para posicionar una marca en, en el mundo digital. Creo que primero deberíamos comprometer al personal de nuestra marca. Y si no tenemos personal, por lo menos nosotros, tenemos que comprometernos con nuestra marca y con esa presencia online que estamos transmitiendo. Si nosotros no tenemos ese compromiso y no, no amamos lo que hacemos, no tenemos esa pasión, es bien difícil transmitir. Entonces, bien importante eso, pero bueno, creo que los emprendedores, es una de las características de los emprendedores, ser apasionados por lo que hacemos, ¿no? Es una característica, pero de repente mucha gente en, por la situación no tiene esa pasión de, de emprendimiento y por, por, por X o Z motivo, por situación económica han tenido que emprender. Pero bueno, hay que tratar de, de, de comprometerse, ¿no? ¿Ve? Con lo que estamos haciendo y eso lo transmitimos en las redes y ayuda al posicionamiento. Tener presencia en las redes sociales, que ya lo hemos mencionado mil veces, es parte de lo que nos va a ayudar a posicionar nuestra marca, ya sea en cada plataforma o en, o en Google. Y también a posicionar un sitio web en caso de que lo tengamos. Porque eso es lo que lleva, eso nos ayuda a llevar tráfico a nuestro sitio web. Y la red social que a mí, por lo menos, me parece que lleva mucho más tráfico es Twitter. Eso a mí me parece, es lo que a mí me funciona. Obviamente va a depender mucho de la marca, del producto, del servicio. No, nada es, nada es regla aquí. Uno tiene que ir a hacer un poco de pruebas, ¿no? Porque cada marca es diferente. ¿Ya? Eh, nombre de marca identificable, por ejemplo. Si nuestra marca se llama, no sé, Pepito, <risa> es un nombre tan común, eh, en Facebook tiene que decir Pepito, en Twitter tiene que decir Pepito. En Instagram tiene que decir Pepito. En nuestro sitio web lo mismo. No podemos agarrar y en cada red diferentes nombres. O de repente Pepito 5, Pepito, Pepito no sé qué. No. Tenemos que aprender y entender de que todas tienen que ser iguales para que ayude al posicionamiento. O sea, todo lo que estoy mencionando ayuda a posicionar nuestra marca y también a que las personas eh, identifiquen de forma fácil y también se memoricen el nombre. Porque claro. si de repente en un lado es una cosa, en otro lado es otra cosa, es un poco más difícil encontrar la marca, ¿no es cierto? Y de repente nos aparecen otras también con un nombre similar y es confuso. Tener definido pe a pe perdón, perdón, muchas veces ponen Pepito MX, Pepitos, Pepito México, Pepi y entonces y ponen exacto. cada red con un nombre y hágale, ¿no? <risa> sí, exacto. Es, es, y, y ahí, finalmente, como tú bien dices, es, tiene que la, om, la homogeneidad del nombre es lo que dices, OK. En, por ejemplo, en mi caso es Empowering Grace, todas iguales. No hay ni una Exacto. diferente. Y, y donde me busques nada más busca Empowering Grace, ahí estoy, ¿no? Pero si yo fuera Empower, Empowering, Empowering, desastre, ¿no? Entonces eso es como un, y, y muchas veces como, ay, ese dominio ya lo tiene no sé quién, entonces le cambio. Mala idea, ¿no? Mm, sí, no, bueno, yo, por ejemplo, el mío también es mi casaje en todo lado y no hay cambios, ¿no? Es, es bien importante esto. Y hay una herramienta que habría, habría que escribirla por ahí en las redes. Aquí, acá. A ver Me si tengo. ahí la puedes poner. Ajá. Te la voy a mandar por el chat vale, para que puedas ver, eh, poder escribirla bien. Perfecto. A ver. Y, y todos los que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta sobre posicionamiento, no, no se limiten a escribirnos, a comentarnos o a decirnos alguna de sus experiencias o si les ha funcionado eh, vender, por ejemplo, tal cual sin redes sociales o si las redes sociales les ayudaron más, ¿no? que eso es importante. Eh, porque había escuchado, Mica nada más antes que pasemos al otro punto, que hay o sea, como puede ser, es necesario tener audiencia para vender en redes sociales de forma importante, o puedes tener una perfecta estrategia de ventas en redes sociales sin tener gran audiencia. ¿Qué? Sí, qué? sí no. Te voy comentando en los puntos que justo estoy mencionando. Ahí te pasé la herramienta. Esa herramienta me gustaría que sí la compartas, porque es justamente de lo que estoy hablando del nombre, escrito mal, perdón. Ahora sí. Ajá. Bueno, esa herramienta en webcom es una herramienta donde Ahora, podemos entrar y verificar si el nombre de nuestra marca está ocupado o podemos utilizar en, en, en todas las redes, en dominios. Entonces, nos sirve para eso, para definir bien el nombre con el que nos vamos a presentar en las plataformas. ¿Sí? Bueno, sí, siguiendo perfecto, los puntitos ahí que aquí, te estoy diciendo. Bueno, al final, eh, no, nada más mencionarles que al final del, eh, de, del webinar les voy a estar compartiendo una liga por si se quieren registrar. Y todas las herramientas que se mencionen aquí se las, eh, se las voy a enviar a manera de ebook para que sepan cómo utilizarlas y este, tengan todos los nombres. Entonces, bueno, ahorita les pasamos la liga para que se puedan registrar. Pero, bueno, seguimos, seguimos. ¿Cuál es el siguiente? Súper. Ya. <risa> El siguiente punto es el tema de las categorías, de palabras clave, de hashtag. Muchas de las plataformas como Facebook, por ejemplo, Instagram, en Twitter, nos permite poner qué categoría somos de negocio, o sea, en qué rubro estamos, en qué área estamos. Esto también ayuda al posicionamiento de nuestra marca. Porque si no conoce la gente el nombre de nuestra marca, van a buscar tal vez, de repente, por categoría, van a buscar restaurante, hospital, etcétera. ¿No es cierto? Utilizar palabras clave. En los textos que vayamos a poner en la información de nuestra marca, eh, utilizar hashtags, todo eso ayuda a posicionar nuestra marca. Porque nos vamos a posicionar en un rubro, en una área. Entonces, tenemos que tener de repente un hashtag nuestro de marca y, un, y algún hashtag o varios que, que estén relacionados a nuestro negocio y, y que sean utilizados para eh, conversar sobre temas específicos, ¿no? En las redes que la gente esté utilizando. Y en Twitter específicamente, utilizar mucho las tendencias. Eso ayuda mucho al posicionamiento de una marca, a la visibilidad. Para, para seguir la información completa que en cada plataforma que ya va un poco ligada a la categoría. Por ejemplo, si no ponemos el teléfono, la dirección, hay que poner toda esa información porque, si no, ¿cómo se van a contactar con nosotros? ¿Cómo nos van a encontrar? ¿Cómo van a saber qué somos, qué hacemos? Todo eso hay que poner y ayuda a posicionar nuestra marca. Voy a seguir insistiendo. Enlazar, enlazar, por ejemplo, de las redes sociales hacia afuera, hacia nuestro sitio web o de repente de Facebook, a Instagram, me refiero a poner los enlaces. No es que vayamos a enlazar y que el contenido se publique en todas las plataformas por igual, sino que la gente sepa que también estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, que sepa dónde estamos, dónde nos encuentran. Y también crear esos enlaces de repente desde nuestro sitio web hacia las redes sociales. Eso genera tráfico de un lado al otro y ayuda a posicionarnos. Dentro de, de todo esto, okay. también están los directorios, por ejemplo, directorios virtuales donde podemos registrar nuestra marca y donde podemos poner los enlaces de nuestra marca a nuestro sitio web, a nuestro a nuestras redes sociales, que también ayudan a posicionarnos. Uno de estos no es directorio, pero es una plataforma importante que es Google My Business, por ejemplo, que también es una plataforma que nos ayuda a tener una mayor visibilidad y un posicionamiento en Google. Y es totalmente gratuita. No hay, no hay límites en el digital. Y si queremos y si no entendemos, también podemos buscar tutoriales, podemos encontrar en el mismo Google que ellos tienen sus propios tutoriales y sus propias ayudas para poder utilizar sus herramientas. Para continuar, el contenido, que es lo que tú me preguntaste sobre la comunidad justamente, tenemos que generar algo de comunidad. O sea, no te digo que tengamos millones. Porque tampoco, vamos, tampoco nos van a ver los millones que tengamos. Pero tenemos que tener una comunidad para que después a esta comunidad le podamos vender nuestro producto o servicio. Ahora, esa comunidad, ¿cómo la generamos? Con contenido. Eso, eso lo tenemos súper claro. Contenido que sea, pues, atractivo, ¿no? Que no necesariamente sea vender nuestro producto, nuestro servicio. De repente, entregar tips, entregar algún tutorial ese tipo de contenidos. Lo que estamos haciendo en este momento también es un contenido. que es lo que va a hacer? Va a ayudar a tener una mayor visibilidad de marca de, de Grace y Mía como profesionales. Entonces, este tipo de cosas ayudan a generar esa comunidad. Y, a, y después de tener una gran comunidad, ahí vamos a poder empezar a tener los leads, que son de repente personas que están interesadas en nuestro negocio y nos han dejado algún dato de contacto, por ejemplo, nuestro, su celular, su correo electrónico. Y como esas personas están interesadas, les vamos a poder vender. Entonces, igualmente, todo esto y el tema hasta del contenido ayuda a posicionar una marca, ayuda a fortalecer esa imagen de marca, porque ya van a saber, ah, esta empresa entrega tutoriales de repente o una maquilladora profesional todo el tiempo está promocionando, hace, hace webinars para maquillar a Twitter va a vender un curso ya más elaborado, pero tiene una, ya, ha obtenido leads, ya ha obtenido una audiencia. Entonces, eh, todo eso ayuda al posicionamiento, como te digo. Y para terminar en estos, de estos puntitos, eh, también debemos participar en grupos. En grupos podemos participar en Facebook, por ejemplo, en grupos como marcas, como páginas, no como personas. Obviamente depende de la configuración del grupo. Hay grupos que no nos permiten esto. Y hacer eventos, eventos gratuitos, eventos también pagados, que ayudan a posicionar una marca y hace participar a la gente, que es lo más importante, que eso hace que la gente se sienta parte de la marca, parte de la empresa, parte de su servicio y de sus productos. Todo eso ayuda a posicionarnos. Ahora, una pregunta. ¿Es posible sí, claro. que... teniendo eh, un funnel de ventas perfecto justamente con este marketing de contenidos puedas tener ventas muy buenas sin o sea porque si sí, si sí, de que tienes que generar leads tienes que generar leads eso no hay no hay de sí. otra pero a lo mejor no te enfocas a crecer una comunidad social sino te enfocas a tener leads y es posible tener éxito así o sí o sí o sí necesitas la comunidad social aunque y o sea puede a lo que me refiero, ¿puede ser efectivo a ventas teniendo este funnel de ventas con, llenando de leads por medio de con, marketing de contenido, puede ser? ¿O es necesario que tengas esta parte de eh, social y que tus números se vean grandes en las redes sociales? Esa es, es más bien como mi pregunta. Claro, ya. ¿Es necesario tener una comunidad sin tener leads? Porque si no, ¿de dónde sacas los leads? O sea, ¿cómo...? Si tú no has generado esa, esa ese contacto con la gente, es difícil que alguien te deje un... No, pero ¿puedo generar base de datos? O sea, la pregunta es, ¿puedo con bases de datos segmentadas, por así decirlo, generadas a través de lead magnets, sin tener un número grande en mis redes sociales, no? Ah, pero tantos... claro. ya, claro que sí no necesitas tener un número grande de seguidores. De repente, Mira que puedes pagar por fans, puedes pagar por por tener esto, pero si, si no los vas a no vas a generar nada con con esa comunidad de nada sirve. Hay muchas páginas y empresas que tienen millones y millones y millones. Yo quisiera saber a cuántas de esas personas realmente están llegando. ¿Cuántas personas realmente se están comprometiendo con la marca? Entonces, esa ese creo que no es el objetivo principal y no debería ser. Es un error bastante grande. Yo no sé si en México pasa lo mismo, pero Aquí se tiene esa idea, ¿no? Que si no tienes hartos fans, esa página no sirve. O sea, no, no funciona de esa manera. Y me lo han dicho, alguna vez me lo han dicho. Ay, tú dices que eres experta en marketing digital, pero apenas tienes tantos seguidores en Facebook y yo, pero es que tú no estás viendo mi, mi, mis estadísticas, ¿no? De repente yo tengo mil, pero estoy llegando a más de 100.000 mil personas. O sea, estás viendo eso y a cuántas personas están comprometiendo y cuántos leads estoy obteniendo. Entonces, hay muchas cositas que influyen y eso es lo que, lo que justamente estás mencionando y preguntando. Y, y creo que, que muy, muy buena pregunta porque los emprendedores a veces se, se estresan porque quieren tener muchos seguidores, ¿no? es que, claro, porque muchas veces, o sea, lo que yo siento es como seguidores y, y yo lo que siempre les digo es es que no necesitas tener tantos seguidores como leads de calidad, ¿no? Bases de datos de calidad que sean realmente personas que pueden llegar a estar interesadas en tu producto. Entonces, me, me quería como aclarar esto ¿no? y que me comentaras lo que tú pensabas, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque hay mucho estrés en, en, en generación de números. Además, les digo también, les voy a pasar ahí en el ebook, otra, eh, otra herramienta digital en la que, si ya una página tú te puedes meter a ver a ver cuántos son comprados, o sea, tú metes un perfil y te dicen cuántos son comprados y cuántos son reales. Niveles de engagement. Ninja Analytics te dice nivel de engagement. Si tienes un nivel de menos de uno así tengas un millón de seguidores, tu cuenta no sirve, punto, ¿no? O sea, es, es, es comprada. Entonces, este es, es importante que sepan esa diferencia los que nos están escuchando y que el posicionamiento eh, se puede lograr perfectamente bien sin tener una masividad de seguidores pero sí tienes que tener una comunidad o como tú dices un eh, eh, yo lo llamo base de datos o bases de contacto que sean esas y de calidad no Y es ya, no totalmente te importante no no no no tranquila no, no Sí, a mí me encanta que podamos mm. conversar eh, mm. para mí sí es muy importante eso y además que Mira, yo hago una pregunta siempre a, a veces a marcas o personas que trabajan conmigo, porque se estresan por eso, ¿no? Porque quieren tener muchos seguidores. Y yo les digo a ver, ¿a cuánta, ¿cuántas páginas sigues tú? ¿Y cuánto contenido de esas páginas ves? O sea. Es, o sea con cuántas de esas páginas empresas estás interactuando. ¿Para qué? Para que se den cuenta de que no es la cantidad de seguidores. De repente en nuestra en nuestro historial, en nuestra parte de noticias de las redes, no nos aparece el contenido de todas las páginas que seguimos. ¿Por qué? Porque esas páginas de repente no están creando contenido constantemente, no han generado una, una, un compromiso con uno que es parte de la imagen de marca. Entonces, Realmente ese es uno de los ejemplos que deberíamos dar porque así como que la gente se da cuenta, ¿no? Yo sigo cuántas páginas sigo, pero veo, pues, 10 páginas, ¿verdad? Que veo, ¿no? Y influye, pues, influye sobre el contenido y obviamente influye principalmente en las plataformas de Facebook e Instagram el tema de pago de publicidad. Porque estas plataformas viven de eso. Entonces siempre va a haber un momento donde tu página se va a caer para que pagues publicidad para que pueda levantarse un poquito. En Twitter no pasa casi esto, no como que es una plataforma que se ha mantenido en el tiempo de forma orgánica y que no te obliga a poner publicidad. Es, es creo algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para Ahí no asustarnos. Que, que estaba viendo un análisis en esto que mencionas porque, o sea, poniendo por ejemplo contenido similar en la plataforma Facebook Instagram Twitter y TikTok en TikTok subes en seguidores muchísimo muy rápido no en Instagram es la más difícil de subir al menos en este se ve como que en este estudio y no sé si tú concuerdas conmigo en Twitter a mí personalmente tú dices que o sea tú dices que función te ha funcionado muy bien de manera orgánica lo cual sí lo creo totalmente pero a mí me ha parecido un animal como un poquito difícil de manejar. O sea, como que, que, que el, el, el tipo de segmento que está ahí, ¿no? Eh, me parece como, ¿qué, quieres, ¿qué quieren escuchar? ¿Qué quieren ver? o Tienen algo, obviamente, muy pequeño, pero ¿qué tipo de contenido quieren ver versus lo? Porque en Instagram me queda muy claro que es muy visual, ¿no? En TikTok, pues, como algo más entretenido busca, ¿no? O algo, dime cómo hacerlo o así. En Twitter, lo tengo como, no, no entiendo bien qué es lo que quieren. A ver si tú nos puedes eh, ayudar y guiar en qué esperan de Twitter. Lo que pasa que yo pienso que la mayoría, y te digo eso porque me ha pasado, es que entramos a Twitter al principio y como que queremos hacer lo mismo que estamos en Facebook o Instagram. Y es tan diferente la forma de comunicarse, o sea, es mucho más directa, es mucho más corta. Eh, tal vez es mucho más para compartir información de otros o también nuestra, pero me refiero que son como compartir enlaces. A mí me funciona muy bien con mi blog, por eso te digo, me, me, me lleva muchísimo tráfico al blog. Entonces, creo que eso esa es la forma de que tenemos que entender. Y además que es una plataforma que tenemos que nutrirla de contenido todo el tiempo. O sea, no podemos parar en Twitter. Y obviamente depende de la cantidad de seguidores que tenemos, ¿no? Y a partir de ahí, recién empezamos como que a construir esa comunidad. A mí me ha costado, pero como que he llegado a los mil y de ahí empezó a subir. Porque también okay. es como que la gente mira, es que eso también pasa. La gente ve, ah, tiene harto seguidores, debe ser buena o debe ser bueno. Y le da like y empieza a seguir. Y no solo en Twitter. De repente en Twitter pasa un poco más, pero... Pasa mucho en las plataformas de social media. A veces ni siquiera ven qué contenido crean, pero ven que tienen hartos seguidores y ya dicen, esta es buena o es bueno y le vamos a seguir. O sea, es como la forma de pensar de la gente. Oye, Mica, eso no nada más pasa en las, eh, en las redes sociales. Pasa en México. Eh, aquí, bueno, no sé si tú sepas qué son las taquerías, pero donde venden tacos, <risa> básicamente. Yeah. Pero bueno, en un cualquier restaurante vemos uno llenísimo y nos queremos ir a meter ahí, aunque sí, tiene toda llenísimo, la razón, ¿no? O sea, Mira que nunca lo había relacionado, sí. Y, es, y claro, y es algo psicológico. Que, claro, y, bueno, tiene, se llama el network effect o el efecto de red y es gente jala gente, amigos con los amigos, o sea, y puede ser de un lado o del otro, pero siempre gente jala gente, punto. ¿no? Tiene toda cuando vemos mucho, decimos, seguro es bueno, ¿no? Y, y eso es como parte importante, pero yo creo que ahorita eh, en, o sea, nos hemos profesionalizado de alguna manera digitalmente que ya, ya no importa, como decíamos hace un, unos momentos, que de primer impacto dices un numerote, pero si tienes un bajo engagement, estoy segura que tus ventas van a ser muy pequeñitas, ¿no? porque ¿no? ya no está tan relacionado la cantidad de seguidores con las ventas o transacciones reales que puedas hacer, ¿no? Entonces, eso es como bien importante mencionarlo. Este, y también me gustaría pasar como porque se nos está acabando el tiempo, que nos contás un poquito de estas herramientas digitales, o sea, cuáles son las mejores herramientas digitales, porque bueno, no nos falta un punto importantísimo que nos estamos saltando, el tema del análisis, ¿no? Y, y ahora sí, qué herramientas usamos. Dame, dame dos minutos, por favor. Mi computadora ahorita se muere. Dame un segundo que la enchufe, sí. por favor. Sí, claro. Bueno, mientras están aquí, este, esperan, que esperamos a Mica a lo que va por su cargador. Este, les cuento que a todos los que se registren en el link que voy a mandar en este momento, eh, van a tener acceso. al ebook que estamos regalando con todas las herramientas digitales para que sepan cómo usarlo. porque si sirven en el chat eh, el, el bien eh, registrarse entonces espera momento. movimiento es sales Eh, Sancionar algo, si le, esa, les. Esa la respuesta de, de posicionamiento, si están. Si ya esto. Esto que está comentando Mica lo tienen clarísimo y saben cómo hacerlo. Eh, que no sirve mucho para poder crecer. En, en, en ventas, en redes, en marketing. Y se puedan posicionar porque finalmente. Eh, como el Powering ways, pues misión es que ustedes crezcan y que, que puedan emprender desde casa y que mujeres, hombres, este, personas discapacitadas, todo, todos podamos generar un ingreso este, sin salir de. Importantísimo. Ahí ya está eh, el link de. Se los a y el os Díaz Jiménez, eh, estoy poniendo, es para que te haga llegar. El ebook gratuito de las herramientas digitales, nada más se tienen que. Eh, se sirven mucho. Mejor automatizar algunas cosas, pues recomiendo un montón. Y bueno, ahora sí, Mica, ya que estás de vuelta. Tranqui. Hola. ¿Te escucho algo entrecortado? Ahora sí, a ver, ya. ¿Ya? Sí, vamos a hablar un poco de las de, de, de la medición de las analíticas. Y ahí entro con un par de herramientas. Hay que tener claro que cuando vamos a medir algo, tenemos que saber nuestros objetivos y metas. Porque vamos a medir de acuerdo a eso, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a saber si nuestro objetivo, por ejemplo, no sé, en Facebook o en la publicidad pagada que pongamos es el engagement? porque vamos a medir el alcance, digamos? ¿No? O sea, hay que, hay que tener claro. O sea, si lo que queríamos era conseguir engagement, no podemos medir el alcance. Es, es obvio, ¿no? Es obvio. O por ahí queremos que nos entren mensajes de venta, de compra, y estamos viendo a ver cuántos hemos llegado. O sea, lo que queríamos era conseguir mensajes y que nos compren el producto. Es, hay, que, hay que tener claro eso para ver, para medir. Cada plataforma tiene sus estadísticas. En Facebook podemos ver. En Instagram también podemos ver si somos una cuenta de empresa o, o profesional. En Twitter también. La mayoría de las plataformas tienen su propia herramienta de, de estadísticas, que es muy fácil entenderlas y verlas. Además de esto, tenemos la herramienta de Google Analytics, que es clave para poder medir un sitio web, por ejemplo. Tal vez es un poquito más técnico, pero es muy útil. Y, como digo, hay muchos tutoriales para poder entender este tipo de herramientas. Hay una herramienta que se llama Ranking Code. Te la escribo ahora. Sí, sí, aquí la escribo. No te preocupes. Bueno, Ranking Code es una herramienta que sirve para, para ver también un sitio web, para analizarlo, pero principalmente para ayudarnos a ver ¿Qué debemos hacer para posicionar nuestro sitio web en Google? Nos ayuda a ver todo esto. Para eso sirve ranking coach. Es una herramienta muy buena. Lo bueno, eh, esa herramienta ayuda a hacer ese posicionamiento por países. Entonces, si yo le digo que estoy en México y quiero posicionarme en México, entonces, me va a decir qué cosas tenemos que hacer para posicionarnos en México y qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Después tenemos Fanpage Karma y Topic Flower. Eh, Fanpage Karma es gratuita, es totalmente gratuita. Bueno, también tiene la parte pro, pero se puede usar de, de forma gratuita y que nos va a ayudar a medir varias redes sociales para ver cómo, cómo estamos funcionando, qué, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. También nos permite sacar, por ejemplo, un informe anual es fabuloso a mí me parece increíble, porque sabemos qué ha pasado durante todo un año con nuestra marca y eso de forma gratuita te hablo. Tiene la parte pro también. Después eh, tenemos Topic Flower, que es otra herramienta increíble para, para medir, para tener informes totalmente visuales. Pero Topic Flower es una herramienta que hay que pagar. Nos permite utilizar por unos días de forma gratuita como prueba, pero después hay que pagar. Esa es, esa es como la, la, la parte no negativa, pero tal vez eh, afecta ¿no? a un emprendedor hacer el pago. ¿Y qué es lo que nos...? Perdón. No, en, en Topic Flower, ¿qué es lo que vamos a poder ver? En Topic Flower nos ayuda a ver, nos podemos ver de forma general, de forma general estadísticas y lo que mejor funciona en esta herramienta es que nos permite categorizar nuestro contenido. O sea, está muy enfocado al tema del contenido. Entonces, con esto, al categorizar, ¿qué significa categorizar? Que de repente una, cierto contenido es de festivos, otro contenido es promoción de la marca. Entonces, nos va a mostrar, nos muestra esta herramienta, qué tipo de contenido funciona mejor para nuestra marca. Nos puede mostrar eh, horarios para poder publicar los mejores horarios, los horarios que tienen mejor engagement. Toda, toda esa información nos proporciona Topic Flower. Es una, para mí es una herramienta fabulosa, increíble, y además también tiene la parte de programación para poder programar en varias eh, redes sociales. Podemos analizar a la competencia también incluido, entonces se pueden hacer muchas cosas, pero es una herramienta que hay que pagar. Great. Si quieres para ir terminando, tengo, tengo ya unas eh, tres herramientas más que ya no es de medición, sino son herramientas que son muy útiles de repente para, para el trabajo digital para los emprendedores. Una de ellas es, primero, repito, Google My Business, no tenemos que olvidarnos. Porque esa, esta esa parte de, de, del Google nos ayuda muchísimo al posicionamiento. Y es muy fácil de manejar y utilizar y donde podemos conseguir, además, recomendaciones y calificaciones de, de gente no en Google. Después tenemos Google Drive. Nos, nos olvidamos, tal vez, o no conocemos muchos emprendedores de que existen herramientas como Google Drive donde podemos subir eh, archivos, documentos, fotografías si necesitamos compartir o que nuestros clientes compartan con nosotros y no tenemos que enviar por correo electrónico directamente. Estas herramientas nos ayudan muchísimo en esta, en esta tarea y además que nos permiten subir documentos o carpetas de repente de fotos de, de nuestros productos que sean muy pesados y que no podemos subir dentro de un correo electrónico. Entonces es una herramienta muy, muy buena que nos ayuda y que muchos todavía no la usan o no la entienden. Canva, con B chica, Canva que tal vez tú la conoces, que es para hacer diseños, para poder hacer nuestro diseño de, de, de las redes sociales, nuestro contenido. También podemos crear un logo para nuestra marca. De repente, si no podemos pagar a un diseñador, podemos utilizar este tipo de herramientas para poder diseñar nuestro logo a nuestra manera. Y en algún momento que podamos, ya, pues, lo volvemos, lo hacemos rediseñar con alguien que sea más profesional en el área. Entonces, hay herramientas y gratuitas que nos ayudan mucho. Canva es una herramienta fabulosa. En, en la parte gratuita es excelente. No necesariamente eh, tenemos que pagar. Hay la parte premium, pero en la, en la gratuita es buenísimo igual. Así que tenemos herramientas. Y para finalizar, hay una app para, para Android, para iOS que se llama Mi Negocio, donde podemos administrar todas las áreas de nuestro negocio hay una hay, De repente van a salir varias, pero como que es la primera que sale, hay una que es donde nos permite poner inventario de nuestros productos, subir clientes, subir información de los clientes, un montón de cosas. Entonces, a donde vayamos lo tenemos en el celular y ahí está toda la información de nuestro negocio y nos sirve para administrar el negocio. Es una herramienta digital, no necesariamente para hacer marketing digital, pero sí para administrar nuestro negocio utilizando herramientas digitales. Creo que esas son como las tres herramientas muy útiles. Para, para los emprendedores. No, pues está maravilloso. La verdad es que había algunas que ya había escuchado. Mi negocio app no no, no, no la había escuchado antes, pero me parece interesantísima y fanpage karma, karma tampoco. Yo me voy a meter ya mismo a investigarlas. Dale, sí. Este, pero definitivamente, como tú bien dices, todas tienen su parte freemium en las que podemos aprovechar como emprendedores y no tener que pagar para poder automatizar algunas áreas de nuestro negocio, este, poder usar herramientas que sean más digitales y, este, y, y más profesionales, sobre todo, para que podamos posicionarnos mejor, que finalmente eso es lo más importante. Y con todos los puntos que ya nos hiciste a favor de explicarnos, eso es lo que te lleva finalmente a una construcción de marca. Y, y, como tú dijiste desde un inicio, no es posible crecer si ponemos, aquí decimos el México de Chile y de Manteca. O sea, si no, si no somos consistentes con nuestra marca, ¿no? Entonces hay que ser bien consistente para que podamos crear una, una marca y nos empecemos a reconocer nuestros clientes, porque después va a ser más fácil capturarlos. Claro. Claro que sí. Y hay gente que cambia, de, además, ¿no? Yo he visto emprendimientos que, que paran cambiando sus colores, paran cambiando su logo, hasta el nombre a veces quieren cambiar porque no les convence. Para eso existen muchas cosas que hay que hacer previamente y, y no cometer esos errores después. ¿Por qué no hacer una pequeña encuesta, digamos, entre amigos, entre parientes, en, la, en las mismas redes sociales, digamos, de, un, de, de diferentes logos, eh, nombres, de marca? Eso ayuda mucho a definir una marca, a definir un logo, a definir colores, porque estamos tomando en cuenta cómo nos están percibiendo y es cómo nos van a percibir después. Entonces, hay técnicas tan fáciles de hacer, tan fáciles de utilizar, que no necesitamos dinero para hacerlo. Es cuestión claro. de pensar, de idear, de innovar y de animarse, de no tener miedo al, al mundo digital, porque la única forma de avanzar en el mundo digital es haciendo las cosas. Si no, muy difícil. Totalmente. Y aquí algo importante de mencionar este, eh, que, que, que lo, lo que decía sobre empezar a, a tener como esa consistencia a la hora de probar, algo que sí les quiero recomendar es que, preferiblemente, que sea con su segmento, ¿no? Porque también hay, hay un, luego pasa mucho, oye, abuelita, ¿cómo ves? O mamá, ¿cómo ves? Y luego, Ay, mijito divino. Precioso, ya déjalo así y tómale. ¿no? Y resulta que tú vendías a chavos de 14 años y a tu mamá le encanta. Entonces, claro. si a tu mamá le encanta, pues hay algo que no va a estar tan bien porque no es tu segmento. ¿no? Bueno, eso nada más como, creo que sí es importantísimo. No, de, es re importante. Es, es, eh, es económico, te sigue saliendo gratis, pero trata de visualizar ese avatar o ese buyer persona o ese segmento de gente a los que quieres vender. Y ve y prueba con ellos para que realmente te puedan dar información de calidad, ¿no? Porque eso también a mí me ha pasado un montón de veces. Mami, ¿cómo ves mi proyecto? Ay, divino, mijita Ay, pues, no estaba ni tan divino, ¿verdad? Además, es tu mamá. Además, es mi mamá. Claro. O, o, mamá. O mis amigas. Pues, ¿Qué me van a decir mis amigas? Me quieren ver contenta, ¿no? Entonces, hay que tener mucho ojo ahí también para, mm. para las testing y pruebas. De, ¿De quién no, no tomamos? Y también si preguntamos ahí directamente, ¿te gusta? Pues te van a quedar así como, sí. Y, se, y sobre todo los latinos, ¿no? no los, a los mexicanos nos cuesta muchísimo trabajo decir, no me gusta. ¿No? O, o no no le veo sentido. no nos, hay, hay trabajo ahí que, que tenemos es que cierto. hacer. cierto. Ese sesgo de cortesía también lo tenemos que considerar. <risa> Totalmente cierto. Por eso encuestas anónimas hay que hacer. Y eso, eh, para eso, ahí está, ahí, ahí me, me, me sacaste una herramienta también de Google, Google Forms, por ejemplo, ¿no? De los formularios claro. de Google, que donde podemos hacer encuestas eh, anónimas, no necesitamos pedir eh, un correo, no necesitamos pedir el nombre y la gente va a responder. Cuando no es anónimo, la gente tiene un poco de miedo. Pero después, todo el mundo responde. Totalmente. Responda con sinceridad. Exacto, que es importantísimo, importantísimo. Sí. Oye, Vika, eh, Vika Mika, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Muchísimas gracias por todo este eh, conocimiento que nos compartiste. Porque la verdad es que algunas cosas nos pueden parecer obvias, pero no las hacemos. Entonces, sí. ¿no? Es, es bien importante que sepamos los pasos, cómo lo tenemos que ir haciendo. Y creo que mejor no nos los pudiste haber explicado. Y... Este, Como les comentaba, pues ya ahí está la liga justo de eh, Typeform, es otra herramienta, para que se puedan registrar y les mandamos eh, el ebook con estas herramientas y otras herramientas eh, digitales para emprendedores que son gratuitas porque finalmente pues entiendo perfectamente bien que en el momento de emprender pues uno cuenta todos los centavos para poder arrancar. Entonces, esa es la idea, ayudarlos a ustedes, que ustedes puedan... Comenzar a generar y sin miedo, porque ahorita hay que apoyarnos entre todos y hay que generar y ser creativos para hacerlo. Y hay muchas oportunidades, así que no se desanimen. Y pues muchas, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias, Mica. Y ya nada más para cerrar, me gustaría que me dijeras un consejo que te gustaría decirle a los emprendedores que nos están escuchando: que sean persistentes. Que sean bien persistentes, porque nada, nada es de un día al otro, nada. Y menos en digital. Hay que ser muy persistentes y además amar lo que hacen. Amar. Es a veces difícil, pero si amamos lo que hacemos, de verdad que tarde o temprano funcionan las cosas, tarde o temprano salen las cosas. Así de sencillo. Es lo, es, creo que es lo principal que les puedo decir. Sean digital, sean físico, de la misma forma va a funcionar, porque tenemos que ser persistentes. No hay otra. Perfecto. Coincido completamente contigo, Mica. Es, es, es vital. Es vital y es el inicio de todo, el que, el que estemos amando, lo que hacemos en cada momento. Exacto, las, no tener miedo. Las cosas difíciles se van a poner, siempre se ponen, pero sí. es parte de la vida, ¿no? Así es, sí, ahí hemos aprendido, estamos aprendiendo muchísimo sobre eso. <risa> Oye, pues, pues bueno. un beso un muy grande. Eh, bendición a todos los que nos están escuchando, que tengan muy muy buenas noches y gracias por habernos escuchado el día de hoy y haberse conectado que Dios los bendiga a todos gracias, gracias. deis un abrazo grande, hasta México Igual. saludos Bye. a todos, chao chao